Oh, hola, y les traigo la última información. Aparentemente cerraron lo que es Edificio 21. Por el momento no se puede jugar. Hay un contador debajo de 77, 78 horas aproximadamente. Que supuestamente cuando termine este contador volveremos a poder utilizar Edificio 21. Las tarjetas fueron deshabilitadas pero continúan en tu inventario. En este caso, por ejemplo, yo tengo la llave de acá, de, justamente del Edificio 21. Y la voy a guardar para no perderla. En este caso estuve revisando lo que es el Twitter, justamente de Infinity War. Y nos indican que, bueno, acá utilicé el traductor como bien, para que sepamos bien exactamente qué dice. Dice, el edificio 21 se cerró después de una infiltración significativa. Las tarjetas de acceso están deshabilitadas, pero estarán operativas dentro de la semana. Prepárense, para, prepárense en consecuencia. No te olvides dejar un like, compartir y suscribirte activando la campanita para no perderte ninguna información de último momento. Nos vemos en la próxima.